Muy buena. Es me cago en la de, Ábreme. Vamos a robar a David García, de no son los ruidazos. Me cague. En... Abre, cabrón. Gracias. Venga, ven, ven, ven. <risa> lo que, lo que... Sabéis que yo siempre he dicho que no quiero tija pija. Sabéis que me da mala gana la tija pija. Pues mira, mira lo que le voy a robar a este hombre. La tija pija. Este fin de semana voy al circuito de Y en Huesca de XCO y estoy un poco acojonado. Ah, ya la semana que viene iría a Julbe y el XCO se está poniendo complicado. Entonces, igual no viene mal el cambiar rápidamente y poner la tija pija. ¿Esto cómo va? David. Mira qué cara pone, mira qué cara pone. ¡Grabalo, no? grabalo! No? No? No? no quiere salir, la no quiere salir. No, no, no. No miedo. Esto se supone que le prestas. Toma, presta al botón. Mira, mira. Calidad. Le prestas al botón. y cago! ¡Ay, no. va, se hunde! ¡Suelta! Mira, mira. ¡Toma! Me, ya verás, me daré al tóxico y me daré los huevetes. Esto, es como los críos. Peor. Tengo dos en casa. Muchas, sí. gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A Va a ser el equipo patrocinado por David García de No solo Ruedas. Eh, las mejores ruedas del mercado. I'm not afraid to Hola, muy buenas, ¿qué tal? Estamos en Y, al lado de Huesca Hoy voy a participar en un en XCO Esto es dar vueltas a un circuito de unos 3 o 4 kilómetros o algo así Donde las subidas son para arriba, muy inclinadas y para abajo muy complicadas Entonces vengo un poco asustado He hecho unas cuantas modificaciones a la bicicleta Le he puesto cubiertas con más taco y más grandes Y además una cosa que no quería haber puesto La tija telescópica Me cago en... No sé si la voy a utilizar o no pero el fin de semana que viene en el Julbe, pues casi seguro que la voy a utilizar. Ya verás, ya verás cómo me rompe la bici. Sí, está echando marcha atrás. Rafa, mira a ver, eh, tengo la bici. Venga, que puedes. Ya no puedo más, me quiero parar. Está muy duro. Dos Juan. y dos Gracias, Juan. Me dice mi nutricionista que hay que, que hay que comer proteínas y que el huevo tiene muchas proteínas O sea que, ah, ¡Me cago esto! En... No, no, no Coca-Cola no, que tiene mucho azúcar Pues ya terminada la carrera de Y primero hemos salido los Master 40 cadetes y después han estado corriendo las escuelas los infantiles, ahora están corriendo los infantiles y la última prueba es la de, la de los Master 30 y los Elites. La verdad es que es un circuito duro que te cagas. A mí me costaba sobre 20 minutos dar la vuelta. Bueno, la semana pasada estuve en Calatayud haciendo el XCM. Bueno, una carrera de XCM, maratón, cuatro días. Hoy ha tocado XCO. Diferencias con la bicicleta. Me he hecho unas cuantas modificaciones. Me he puesto cubierta con más taco, tanto atrás como adelante. Y normalmente llevo cubiertas de 2.10, pero aquí me he puesto en trasera 2.10, una Barzo y delantera una 2.25, también Barzo. Le he quitado el Airline, tenía unas cubiertas reforzadas con Airline dentro, se las he quitado y entonces la bicicleta se queda más ligera. Y... La modificación con la que llevo dando mano estos últimos días, la tija de sillín. ¡Pam! Para arriba. Cada día los circuitos de XCO están siendo más complicados. Entonces esto viene muy bien. Pues para bajar, sí, con menos miedo. Bueno, y ahora me subo para arriba a grabar a los master y a los elites. Que eso van a correr, que te cagas. Aquí tenemos a Félix Molina, nuevo seleccionador, corredor, mecánico, ¡buah! de la tienda de Ciclón, Concept Store en Zaragoza. Cuéntame, ¿cómo ves el nivel del XCO aquí en Aragón? Bien, ha faltado gente hoy, eh, no está Torralba, eh, algún tabarico así también en su 23, pero bien, está bien. sí. Va, va mejorando poco a poco el nivel, ¿no? Hace 4 o 5 años éramos la risa, ahora. Va, va subiendo. Nivel, sí, va, va, subiendo. Nivel, va subiendo. ¿Tenemos posibilidades eh, en algún campeonato de España? En algún campeonato de España podemos hacerlo bien, posibilidades de ganar. <risa> están es complicado, complicado, ¿eh? Pero. Para ¿Qué? hacerlo bien, en algún campeonato de España, en alguna categoría, podemos hacerlo muy bien. Venga, suerte, suerte, a tope, a gracias. Aquí tenemos a Miguel Bergua, no. organizador, no quiero, no quiero salir en el vídeo. No quiero salir en el vídeo, no quiero nada de fama. ¿Qué tal? ¿Qué tal está saliendo la carrera? ¿Qué tal ha salido? Pues hombre, después de dos años que no lo podemos hacer porque la anterior prueba. Oh, que fue el año de la pandemia y, y justo la habíamos organizado el día antes de anunciar el confinamiento. Bah. Y se nos quedó todo el material. Y dos años después lo hemos vuelto a sacar y hemos pues podido hacer una mañana de, de ciclismo a tope. Ciclismo de o sea que... que el club ciclista Ostense está a tope. ¿Cuántas carreras organizáis al cabo del año? Bueno, pues hacemos nueve pruebas, eh, nueve eventos carreras aceleradas. Luego, aparte de toda la agenda de cicloturismo que llevamos, y. Breves. Breves, salidas de tu del Pirineo. Y bueno, también estamos con los equipos en escuelas que Junior y el e todo, si sí tienes tapo. Mucho, mucho trabajo.